Video de valor y preparaciones en esta semana y más es lo que vamos a ver en el videoblog, así que acompáñame. <música> Negocios en digital 960. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa y por fin viernes, viernes 27 de mayo del 2022. Ya saben que los viernes les cuento lo que su servidora, Katiamán, CEO de la agencia de negocios, katiaman.com vive con su valioso equipo de lunes a viernes y sé que estas experiencias, pues a más de ocho de muchos les servirá de utilidad. Bueno, vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes invitarles. Ya saben ustedes siempre que dentro de Leads for Sales, nuestras mentorías, VIP online para empresas, están enfocadas para aquellos profesionales, aquellas eh, ¿sí? profesionales al final del día que quieran implementar un embudo de captación de leads, de prospectos calificados para tu negocio, esto hacerlo sistematizado, es decir, que lo consigas de manera constante, no es que un día o un mes sí, otro mes no, de manera constante, cómo hacerlo es lo que nosotros les enseñamos, así que visitar por favor la página web cateman.com es mentorías y ahí van a poder revisar muchísima más información y pues bueno ahora sí vamos a entrar en materia ya saben el videoblog de Katia Hemos, estamos trabajando en el tema de las mejoras de list for six estamos haciendo reuniones de seguimiento con nuestros eh, primeros clientes que hemos tenido, hemos estamos trabajando en el video de valor que es donde contamos de manera eh, genuina y transparente nuestra metodología que es otro embudo de ventas que también lo revisamos dentro de las mentorías estamos trabajando también y esto eh, es que mientras más se conoce más se da cuenta que uno debe estar más preparada entonces dentro de las tantas cosas que estamos preparando es el material de para las objeciones en las reuniones de negociación con nuestros clientes. Y esto va, va muy de la mano con todo el material que hemos estado adquiriendo y estas nuevas habilidades que estamos adquiriendo en el Diplomado Sales Thinking, donde también vimos esta semana cómo hacer propuestas comerciales ganadoras, cómo hacer reuniones de eh, eh, segunda reunión, ¿sí? de negociación que obviamente tiene un contexto muchísimo más fuerte ya el tema de la negociación, hacer role plays, y porque la primera negociación, que también es lo que habíamos visto, va más de indagar, ¿no? Así que eso en cuestión al diplomado que nos lleva muchísimo tiempo, pero que es que es una... Una pasada, como dicen los españoles, es muy bueno el material que estamos revisando. Y esto en realidad les quiero compartir que nos prepara para hacer negociaciones ya a más alto nivel. Y ese es nuestro segundo hito. Luego de ir desarrollando estas mentorías, que estamos muy contentos con todo lo que estamos construyendo, al final del día es hacer negociaciones a gran escala con estas soluciones que nosotros brindamos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, seguimos con ciertas actividades digamos, dentro del modelo comeback son actividades importantes que es el monitoreo y el networking de las estrategias dentro de LinkedIn, revisar siempre la automatización, estamos por, eh, por eh, seguir puliendo los KPIs, hacer seguimiento de las relaciones comerciales, esto es importante y cada vez vamos puliendo, mejorando incluso la secuencia de mensajes de seguimientos eh, que es importante tomarlos en cuenta, ¿no? hacer Hemos estado haciendo también entrevistas. Dentro del segmento de entrevistas, pues este, tuvimos la posibilidad de conversar con tres profesionales. Marta Paim, que es experta en relaciones públicas, y nos va a hablar sobre los beneficios de la Asociación Ecuatoriana de Marketing y Comunicación. Por otro lado, tenemos a Pedro Luis Sánchez, que él es CEO en protocolo, y... Eh, Temas de diplomado, escenografía corporativa estratégica. Que, y con él vamos a hablar qué es el protocolo corporativo. Son temas realmente muy importantes que no les eh, les invito a que no se les vayan a perder y finalizamos con florencio Marchelli el CEO y fundador de networking days o círculos de networking y él nos va a hablar sobre cuáles son las herramientas que podríamos utilizar para hacer networking así que sin más este viernes estamos terminando con todos los éxitos con toda la energía espero que puedan rematar esta semana eh, como se debe con toda esa planificación y preparación para pues como es también importante ir a descansar a desconectar a hacer otras actividades porque sí o sí que ayuda muchísimo para volver el día lunes con mucho eh, mucho mejor y más así que sin más que tengan un buen fin de semana se les quiere mucho chao chao